Ir a la escuela es duro, y además a menudo el trabajo continúa en casa, deberes, estudiar para las pruebas y exámenes… Los niños y niñas terminan llevando los libros de aquí para allá todos los días, perjudicando a su columna vertebral. Por suerte, estamos en el siglo XXI y la tecnología tiene la solución a nuestro problema. Podemos digitalizar los libros para consultarlos en casa o en la biblioteca sin tener que cargar con su peso. Y una vez digitalizados, podemos darle el uso que queramos, por ejemplo, imprimiendo un capítulo del libro para llevárnoslo de viaje si es el único que vamos a necesitar. No obstante, lo mejor es utilizarlos en su versión digital, y así también cuidaremos el medio ambiente. En este vídeo os explicamos cómo digitalizar libros vosotros mismos. Primero, comprobad si el libro ya ha sido digitalizado por otros. Eso os ahorrará faena. Preguntad a compañeros de clase o a otros padres de vuestro centro o buscadlo en internet. Puede ser útil buscar el código ISBN del libro a un portal de compartición de libros. Si el libro todavía no se ha digitalizado, tendréis que hacerlo vosotros mismos. Puede ser una tarea pasada, pero hay métodos más ágiles que otros. Prestad atención. Método 1. Utilizad un escáner casero. Con un programa de escaneo y paciencia, Vamos digitalizando las páginas del libro una a una. Método 2 Utilizar un escáner con bandeja de documentos. Quizá tengáis uno en el trabajo. Estos escáneres están pensados para escanear pilas de documentos, pero no libros, así que tendréis que convertir los libros en documentos. ¿Cómo? Cortando el lomo para quedarnos con las hojas. Es una tarea sencilla. Después. Solo hará falta que pongáis las hojas en la bandeja y el escáner digitalizará todas las hojas él solo. Una vez hayáis acabado, si queréis reaprovechar el libro original, lo podéis encuadernar. Método 3. Construir un digitalizador de libros. Este método está indicado para manitas. Se trata de construir un soporte que mandeca el libro abierto mientras se hacen las fotos de las páginas con una o dos cámaras digitales. Este es, sin duda, el método más rápido y práctico una vez construido el aparato. Y no destruye el libro original. Sea cual sea el método que utilicéis, reuníos con más gente y ayudaos. Todo será más fácil repartiendo el trabajo. Esperamos que esta guía os ayude a proteger la espalda de vuestro niño y de los otros. Si queréis más información sobre el proceso o alguna de sus etapas, consultad las guías escritas o enviadnos un correo electrónico a p2p.pirata.cat.